Desde la ciudad de Los Anillos llevándote toda las actividades folclórica y en este programa especial por supuesto llevándote el resumen de lo que vivimos, el gran poder en la ciudad de La Paz. ¿Qué tal Madela y bienvenida? ¿Cómo, ¿Cómo estás Franco? ¿Cómo están compadritos y comadritas de todo el país? Sean bienvenidos a un programa más de Alegría de Mi Corazón. Estamos muy contentos ya de vuelta en la ciudad de Santa Cruz para llevarte todo lo mejor en este resumen que ha sido esta fiesta mayor de Los Andes, el gran poder. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes a través de las redes sociales, como es Alegría de mi Corazón, y la página del canal Avia y a la Televisión. Se vivió una gran fiesta en lo que es eh, el gran poder. En la ciudad de La Paz y para ello eh, tenemos mucho para comentarte y mostrarte más que todo, sí más de ley. Así es, Franco, para todas aquellas personas que no pudieron ver la transmisión y también no pudieron viajar a la ciudad de La Paz, te tenemos todo el resumen de la participación de más de 70 fraternidades y más de 5 mil bailarines que año por año va creciendo lo que viene a ser esta majestuosa entrada del gran poder. Aquí te dejamos las imágenes. Tenemos mucho para compartir de lo que fue esta gran entrada en la Ciudad de La Paz. Luego de la pausa seguimos con más. Ya volvemos. Cordiales saludos a los nueve departamentos y por qué no decir a nuestro compatriota que se encuentran fuera de nuestra frontera, siguiéndonos a través de las redes sociales, Madeleine. Gracias Franco, tenemos que seguir con más de lo que es el resumen de esta majestuosa entrada del gran poder.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 manera llegando a la parte final, espero que hayan disfrutado de este resumen de lo que fue la gran entrada del gran poder en la ciudad de La Paz. Y por supuesto agradeciendo a Avia y a la televisión por el firme compromiso de estar pendiente de cada una de las actividades folclóricas y nada menos de las entradas que se realiza acá en nuestro país. Madeleine. Gracias Franco, compadritos y comadritas, con nosotros será hasta el próximo programa.